de otro parón largo feria Semana Santa o sem, fer, perdón Semana Santa feria jolgorio variado volvemos a la rutina cogemos el banjo y nos ponemos a practicar el caso es que en uno de estos vídeos míos antiguos eh, toco un tema que se llama Soldier's Joy vale y, y me pongo a tocarlo y no me sale no me acuerdo Digo, hostia, hostias putes Y digo, bueno, voy a buscar la tabulatura A ver si la encuentro Y no la encuentro Y digo, me cago en mi puta calavera Que voy a tener que, que aprenderme el tema De mi propio vídeo Lo cual, eh, digo, seguramente tendré un tutorial Y miro y no tengo tutorial hecho y Digo, pues nada, pues no me acuerdo Voy a ver si de alguna manera me lo puedo aprender El caso es que entre, entre búsquedas y búsquedas Encontré por fin la tabulatura ¿Vale? La tabulatura... Que la tengo aquí, pero tiene copyright y no la puedo compartir. Es decir, que no les va a quedar a ustedes más remedio que sacarlo de lo que yo diga. ¿vale? Esto es un tema que lo enseña el Tito Tony en su, su escuela, esta se llama Artist Works. Si queréis la tabulatura y que lo enseñe una persona de verdad en condiciones, pues o, o, os inmatriculáis en ella. Que, bueno, hay oferta de vez en cuando y el año te sale por unos 150 euros, una cosa así. Ahora mismo están 279 un año entero. Pero si eh, hay de vez en cuando alguna oferta del 50%, bueno, pues la mitad, 279 por pues 150 euros. Estoy hablando de dólares, ¿vale? Y eso, si lo, si lo divides entre 12 meses, te das cuenta que te, te salen las clases del Tito Tony por 12 euros o 15 euros al mes. Que creo que está bastante bien. Y son clases muy productivas. Vamos, yo todo lo que sé, lo, lo sé de ahí. <coughs> y, y nada, el tema es un tema de estos que se llaman Fiddle Tunes. Tema céltico... Bueno, céltico no. Fiddle Tunes. Pero vamos, tiene su raíz céltica, evidentemente. Es un tema antiguo. Vamos, puede ser perfectamente el siglo XIX o incluso antes. Y bueno, esta es una versión que la ha sacado en tabulatura el Tito Tony de, Tocada por los Taylor's Kentucky Boys Y ya está, un tema muy chulo, especialmente la parte B, que es muy llamativa Entonces lo que voy a hacer es ponerlo ahora Primero tocado a una velocidad más o menos respetable Y luego ya lo voy desmenuzando, ¿vale? Venga, vamos al lío 220, ¿vale? Esto es más o menos la velocidad o incluso un poquito más Párate, hijo hijo mío eh, la velocidad a la que habría que tocar ¿vale? más o menos En fin, no es fácil, ¿eh? Bien, pues como hemos comentado en la introducción esto tiene parte A, parte B y la estructura es eh, típica de fiddle tune B ¿Vale? Es decir que vamos a tocar la parte A, la repetimos, luego tocamos la parte B, la repetimos y volvemos, esto es un ciclo sin fin, ¿vale? Y eh, vamos a empezar cero al aire, cero al aire, prima al aire, segunda al aire, eh, medio índice, ahora aquí le vamos a dar con el pulgar, le he dado con el índice pero con el pulgar, traste 2 de la tercera, traste 4 de la cuarta, aire, Cuarta, traste cuarto de la cuarta y ahora vamos a hacer con un forward roll vamos a poner un acorde re incompleto el acorde re completo sería poniendo el meñique aquí en la en la primera, en el cuarto traste y solamente ponemos segundo traste de la tercera tercer traste de la, de la segunda y hacemos forward roll 5 aire, 2-3-0, perdón, 2-3-0-5 aire. Ahora vuelvo a repetir lo que hacíamos en la introducción: 0-0-2-4-0-4, ¿Vale? de manera que tengo y ahora remato con un acorde la. Y lo que hago es eh, tra traste segundo y traste segundo de las, de las cuerdas cuarta y tercera respectivamente. Forward roll, pulso la segunda y ahora pellizco la, la tercera, pulso la segunda no, pulso la cuarta en el segundo traste. Y ahora pellizco la, la, el tercer, la tercera cuerda, segundo traste y la prima al aire. ¿Vale? Repito. Todas estas dos partes, digamos. Vuelvo a repetir eh, lo del inicio. Perdón. Y ahora hago una frase que además se va la voy a repetir mucho luego en la parte B. Doy la quinta al aire y ahora hago... Esta sería la parte melódica que es un poco más difícil ¿Qué hago? Aire, por tanto, en la quinta Segunda en el séptimo tra traste Prima en el séptimo traste Ahora me quedo aquí agotido Digamos, hago una repetición La misma figura un par de veces Figura rítmica Porque los dedos van cambiando un poquito Siete, siete, siete, aire Ahora, cinco, seis, cinco, seis Aire, la prima, aire a la cuarta, otra vez 5-6, aire. ¿Vale? Todo esto es la parte A y solamente eso, ¿vale? Repito todo. cuarta al aire, que es lo más chulo que tiene en esta parte. Porque se queda ahí resonando, y la verdad es que suena bastante chulo. Bueno, y ahora viene la parte B, que como comentábamos, era... No sé si lo he comentado si no lo comento ahora, es difícil, no es que sea inasequible, porque no lo es, pero es difícil. Y nos vamos a basar en la escala melódica de Re, escala melódica mayor de Re. Mm, insisto en que el melódico es un estilo, no es un, no es un tipo de escala, ¿vale? Es simplemente que es un estilo, el estilo con muchas cuerdas al aire. Bueno, y lo que veníamos de aquí, este. ¿Vale? Eso, que suene bien la cuerda cuarta al aire. Y ahora empiezo con el traste 7 de la, de la cuarta el traste 6 de la de la tercera la primera al aire ¿vale? esto es lo que tengo que hacer ¿Vale? yo dejo los dedos pulsados no los levanto porque así primero queda resonando el, el, el, la cuerda y segundo porque así me resulta más fácil luego la, la vuelta atrás. Esto todo es forward, ¿vale? Y ahora voy a hacer, digamos, la vuelta atrás. Y por eso, como veis, no he cambiado la posición de los dedos. 7, 6, 0, 5, 4, aire la quinta, 7 la primera. Y ahora... E quinta idea otra vez Vale, y hago 4, 5, 6, 5, 4, 0 Y ahora viene lo más difícil, que es 9, 7, 0, 7, 9, 7, 7, 9, 0, 6, 7, ¿vale? Repito esta parte que es un poco difícil. Hago... estoy en el, la, primer, el primer, eh, la primera cuerda cuarto traste, 5, 0, 0, ¿vale? Y ahora sigo con la escala melódica de Re, pero en otra posición. Me voy al traste 9 de la tercera. 9, 7, 7 en la segunda, 9 en la tercera. Quinta al aire. Y ahora voy a poner así el dedo, ¿vale? Así, porque voy a tocar a continuación esta cuerda en el séptimo traste y me interesa mantenerlo ahí, ¿vale? Pero antes de llegar ahí, le voy a dar en la quinta, en el traste 9. ¿Vale? Y ahora es cuando voy a tocar esa cuerda en el, la segunda, en el séptimo traste. ¿Vale? Repito esta parte. Este estamos aquí. ¿Vale? Todo esto completo. vuelvo a hacer y ahora repito lo que lo que era el final de la de la parte a y repetiría la parte b Y este es el tema, ¿vale? No hay más. La parte A despacito. Y la parte B. Muy chulo, sobre todo la parte esta. Esto es súper chulo. Tocado a velocidad, esto hay que tocarlo como todas las canciones de este estilo a 220. Vale, pero bueno, todo es cuestión de una vez que lo tienes dominado y memorizado, memorizar lo importante: eh, trabajar con metrónomo o con una backing track. que Os voy a poner ahora el enlace y hasta que lo consiga. Vale, bueno, pues lo, to lo toco completo a una velocidad medio de.